dejamos de hacer esto, los dispositivos electrónicos nos están impulsando a, tener, a mantener relaciones a través de, de ellos y se están perdiendo las relaciones interpersonales como se hacían antiguamente. Es por ello que hemos diseñado esta aplicación que a través de la gamificación te ayuda a, a mantener relaciones con tus amigos, a, te propone diversas frases que te van a ayudar en tu vida diaria. A través de la gamificación se proponen diversos retos que tienes que ir completando, por ejemplo este consiste en que tienes que hacer nuevos amigos, este que no utilices el móvil durante, durante una hora, el porcentaje del, del reto se va actualizando automáticamente según vas completando el reto y una vez has completado el 100% lo tendrás en tus logros y COSER ayudará a las personas a mantener relaciones interpersonales.